El secreto de los cofres Episodio 2 La confesión En el escenario, los cardenales y el arzobispo de Sens tomaron asiento, dominando a la muchedumbre que guardó un silencio estremecedor. Todo está consumado, pensó. Alma y espíritu en paz a estas alturas de la vida, nada tenía que arrepentirse, pues sus pecados ya habían sido pagados y no abrigaba duda que Dios lo había perdonado y lo esperaba en la Nueva Jerusalén. La hora del retorno a casa había sonado, pero antes era imprescindible dejar en claro al mundo la atrocidad cometida por esa iglesia corrupta que, perdido su camino y su verdadera misión espiritual, luchaba por el dominio terrenal al lado de esa realeza putrefacta, envanecida de poder y convencida de salir indemne de esta ordalía. Con renovados bríos se levantó sobre sus escuálidas piernas. Su capa ondeaba con el viento y la cruz bermeja. Refulgía ante el asombro de la turba Esperad! exclamó con voz potente yo Jacques Bernard de Molay gran maestre de la orden del temple y Geoffrey de Charney maestre de Normandía en este día terrible nos dirigimos al pueblo de Francia para revelar la injusticia de la falsedad declaro ante el cielo y la tierra en medio de mi vergüenza que he cometido el peor de los delitos reconocer pecados atribuidos al temple de una manera infame soy culpable de haber traicionado a mis hermanos para interrumpir la tortura y salvar nuestras vidas por ello Hoy doy fe y la verdad me obliga a ello que nuestras confesiones son falsas y la orden es inocente de todas las acusaciones.